Es una recreativa de, de Konami del año y <risa> no. ¡Kike, no me jodas el momento estelar. <risa> ha sido Ape. El ventilador Kike. Oh. <risa> o sea, sí. bueno, para eh, yo te llamaba Slacker como el <risa> <risa> Otro, Otras características de este videojuego es que podemos encontrar también. Imaginaros.. Bueno, ahora está la iglesia tocando la. <risa> Muy buenas retrofrikis, eh, la eh. <risa> luz, tenemos aquí una cara nueva que es Yauma del canal de Japan, Yaman. nos ha traído cositas, ya nos contará después, todo, aquí una cajita, no, luego lo dirá, Hago una especie de unboxing, tenemos a Dani, <risa> de <Fiji> Room. <risa> <risa> y tenemos a Susa, que ha repetido, vas a estar ya siempre aquí con nosotros. Nunca se sabe, ¿no? No la presione. Sí. <ríe> Susa, la, la voz que siempre ha salido en Tricky Room es ella. Ya podéis ponerle cara a su voz. Luego tenemos por ahí. Mira, hoy no lo voy a dejar presentar el último. Tenemos a Quique. Hombre, hola, gracias. <ríe> buenas, buenos días. Estamos en el curso directo. 20. 11 y 10 minutos. La, la dicen Canarias. Eso. Y luego tenemos por ahí a Jaime, de Tricky Room también. Buenos, días. Con unos pequeños problemas de internet Hoy no lo vais a ver Hoy está conectado por vía teléfono normal Porque ha habido un accidente por ahí por su zona Un muy incendio, un muy incendio Bueno, si os parece Vamos a empezar con el primer retrojuego Y vamos a darle la voz a Jaime Porque es el que más problemas técnicos tiene ahora mismo Es tu momento ¿De qué juego nos vas a hablar? Voy a hablar del, del Quartz Quartz es una recreativa de, de Konami del año 2008. No. Kike no me jodas el momento estelar. <risa> ha sido Ape. El ventilador, Kike. Oh. Ah, ¿soy yo el ventilador? Claro. <risa> <risa> pues mira. Empezamos momentos momento a uno. Es que ventilador. Ya. El sí. el Ape, Ape conoce la habitación aquí del pánico donde tengo yo aquí la Play run y sabe lo que Adelante, Jaime. Bueno, repito, pues Quartz es una recreativa de Konami que a lo mejor pasó bastante desapercibida, por lo menos aquí en occidente, y es del año 89, y es una recreativa muy original que fue llevada a varios ordenadores de, de la época, ¿no? entre ellos el X68000, también la portátiles como la Game Boy, y, y como no, el MSX, el MSX2 más concretamente en el año 1990. Y estamos hablando, atención, de un Tetris espacial, sí, sí, lo que oís. La, la historia es así bastante, bastante rombolesca y cuenta la historia de que hay un agujero negro en la Vía Láctea que transforma la materia en bloques de, destructivos, que llega a la Tierra y destruye. Entonces a la, a la humanidad pues, se le enciende la, la bombilla y crean una nave. Que llamada Quartz, de aquí el nombre del, del título del videojuego, que la van a utilizar para defenderse y destruir estos, estos bloques destructivos. Es una época, esta en la que sale Quartz, que, que está realmente pues, eh, influenciada por juegos como Tetris o Columns, y esto no pasó desapercibido para la propia Konami, ¿no? que intentó crear pues, una miscelánea de su género, podemos decir, favorito, que eran los Sutton Apps. Y ese nuevo concepto que es el de los, eh, de los bloques, ¿no? El, los juegos, juegos parecidos a Tetris. Eh, podemos decir que para mí lo más importante de este juego es la adicción que tiene, ¿no? En la versión MCX, que la conserva totalmente respecto a la, a la recreativa, porque estamos hablando de, una, de un port de, de, de la recreativa que si no la tienes al lado, pues te crees que es la auténtica máquina arcade, ¿no? O sea, que imaginaros que qué pasada, ¿no? Tiene modo de dos jugadores y el sonido, el sonido como no vuelvo a hacer gala del SCC, ese chip de sonido que, que Konami desarrolló junto a Yamaha y que implementaba el ordenador japonés, bueno, pues a, a cotas como de, de un arcade, ¿no? O sea, teníamos audio, eh, en el tema de audio, teníamos un arcade en cualquier mes era una auténtica animalada para ese año 1990, que fue cuando salió la versión de MSX. El cometido del juego es disparar los bloques que van apareciendo, ¿no? Y se van acercando a tu posición, a la posición, bueno, en un corte vertical, se van acercando a tu posición y hay que formar cuadrados y rectángulos para que desaparezcan de nuestra pantalla. Si llegan a nuestro nivel, pues lo de siempre. Pues como en otros videojuegos, pues, eh, como, eh, bueno, pues eh, perdemos una vida y así constantemente, ¿no? La verdad es que cuando juegas a él, desde el primer momento, pues no puedes dejar de hacerlo. Y lo recomiendo porque estoy seguro que ninguno de los que estáis ahí lo conocéis. ¿no? porque lo no, no, no. no. porque Porque, porque pasó desapercibido y realmente para mí es una joya, ¿no? Una joya que si te gustó el Tetris, juegos como el Columns, como, bueno, todo este tipo de video, de, de, de videojuegos, pues jugar a pues es una experiencia, pues que es un peldaño más, ¿no? Porque incluye esa variedad, ¿no? De utilizar una jave para crear los bloques, ¿no? Y para mí es muy curioso y muy adictivo. Jaime, una, una pregunta, el, el chip que has dicho de sonido ese de Konami, ¿lo lleva al juego o lo lleva el MSX? No, mira eh, os explico, este chip de SCG hmm. eh, eh, apareció por primera vez para la plataforma de MSX pa, con el Nemesis 2 en el año 1987 ¿Por qué? Bueno, porque en esa época Konami eh, hasta, hasta el 86 eh, había creado cartuchos hasta, hasta 32 k pero en el 86 decidió llevar al MSX lo que es el, el Nemesis, no el port del la, de la arcade. Mm. Pero claro, se dio cuenta de que la memoria de 32K no era suficiente ¿no? para incluir pues, todo lo que era un, un videojuego como ese Nemesis. En el 86 salió el, el primer me... o sea, el cartucho para, para MSX como un mega, no, un mega, un megabit de memoria. Mm. Y al año siguiente implementó dentro del cartucho este cartucho, este, este sí. chip de sonido. ¿no? LCC para eh, la creación del Nemesis 2. Entonces fue una evolución ¿no? de lo que fueron los cartuchos de Konami dentro de la plataforma de MSX a medida que las exigencias iban creciendo, ¿no? Y entonces, uh -huh. nada, decidió crear con Yamaha un chip que es realmente una animalada. Uh -huh. que lo que en, en, como incluso Snatcher uh -huh. que tiene una banda sonora real, eh, brutal, a, animo a todo el mundo a que le eche una, un, un ojo en YouTube porque van a quedar alucinados. Y, y bueno, que Nemesis 3, el 2, Salamander, etc. Y un largo etcétera de videojuego. Eso mismo ya lo había hecho, eh, Jaime, eso mismo ya lo había hecho con el Castlevania 3 de Nintendo 8 Beach, el de Famicom. Llevaba un chip de sonido no. también, ¿no? El cartucho. Sí, sí, creo que llevaba, un, incluso, incluso imagínate qué importancia que este chip lo incluye dentro de, un, de una recreativa Konami que es el Haunted Castle, creo que se llamaba, ¿no? Y, y está dentro de del arreglamiento. Imaginaros qué potencia tiene que tener. De hecho, imaginaros, el MSX se transforma en una auténtica máquina arcade porque llega a tener ocho canales de sonidos polifónicos, ¿no? Que imaginaros lo que era en esa época tener un MSX1, un humilde, simple y vulgar MSX1 con ocho canales de sonido, aquello era una brutalidad, ¿no? Yeah. Alucinante. Yeah. Eso. Bueno, eh, alguna duda más o sigo? Sí, sí, perdonar <risa> <risa> bueno, No, no, no, no, per perdonar nada que Me mola, me mola Porque así no, esto no se transforma en un monólogo Y bueno, de momento al cruz de la comedia No, no tengo pensado así <risa> Bien, seguimos Otro, Otras características de este videojuego Es que podemos encontrar también, imaginaros Bueno, ahora está la iglesia tocando la <risa> <risa> Se ha escuchado desde aquí todo <risa> eh, nami en esa época, no es como ahora, cuidaba tanto a los, a, los, a los usuarios de sus videojuegos y más concretamente a los de MSX, porque era eso no, tenían un cariño muy especial por la plataforma, porque realmente fue como ellos eh, evolucionaron y salieron a, a la palestra como una, como una... se transformaron en una empresa importantísima ¿no? dentro del mundillo. Y cuidaban tanto al, al, al usuario y al videojuego que le daba posibilidades infinitas para que después de terminarlo pudieras seguir eh, disfrutándolo, ¿no? Este videojuego, por lo tanto, tenía un modo individual, un modo eh, a dobles en pantalla, que está muy chulo, y también un modo batalla, ¿no? Por lo tanto, el, la palabra multijugador toma un, un valor muy importante en este cuart de, de Conan. Tengo que decir que fue hecho a la última etapa ya del MSX, ¿no?, aquí en Europa en el año 1990, ya el MSX casi no pintaba nada, ¿no? Y por esta razón no salió de Japón. Eh, pero las dos cosas más importantes por las que para mí es importante este juego son las siguientes. Primero, porque por desgracia fue el último videojuego de Konami para MSX. Y solo por esa razón eh, fue muy triste que después de tantas maravillas que crearon para ese maravilloso estándar japonés que que todos llevamos en el corazón, ¿no? Porque significó una etapa de nuestra infancia y que nos entregó cosas maravillosas. Pues fue el último juego y fue como cerrar, pues, la tienda de, de, las, de, las, eh, de los sueños, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Y, segundo, hace muy poco, Pazos, que a lo mejor lo conocéis, es el creador del Mega Flash Ron, es un programador muy importante en, en el Homebrew eh, del MSX y en general, ¿no? De, de, de los 8 bits, hizo varias versiones de, de varios juegos y tal, del... ¿cómo se llamaba este? De, de, de, la valla del Crimen, ¿no? Para MSX2, etcétera, etcétera. Y como digo, es el creador del, del Mega Flash ROM esa pieza de hardware tan importante para mí. Pues fue eh, eh, investigando la programación del Quartz, vio que no era usual la forma en la que era programado. Dani, cuando lo estaba preparando, estaba pensando en ti. Y, porque Konami siempre utilizaba las, los mismos pasos, no, suata, caballo y rey. Y al, el, al investigar cómo fue creado, se dio cuenta que había diferentes vicios que eran eh, marca de otra compañía de la época que creaba juegos para MSX. Esa compañía era Bit 2, creadores de juegos como Family Creed Parodic o Asgain. Gain. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Konami, este Quartz, también se comenta que el contra de MSX pues no fue, fue publicado por Konami, pero fue creado no por Konami, no, fue creado por esta compañía que os, que os acabo de comentar, esta Beat 2 que en MSX pues es muy conocida y que también creó muy buenos videojuegos pero bueno, es una anécdota que que, bueno, que, que se acaba de saber no hace mucho tiempo bueno. y con esto bueno con esto intentó bueno pues reivindicar un videojuego que como digo es oculto, es una joya oculta y que de verdad tanto el arcade como sus versiones para MSX2 eh, su versión para MSX2 perdón para MSX2 como para X68000 para Game Boy etcétera etcétera merece muchísimo la pena y si tenéis alguna de estas plataformas uh -huh. de verdad os invito a que lo probéis porque es una auténtica joya y una auténtica maravilla no pues ya lo probaré ¿o no voy a probar nunca este bueno. miran es <risa> <risa> estoy mirando aquí es, es como, como el, el fomentador sí. de Windows Sí. sí, sí. <risa> yo no lo estaba viendo. ¿no? Te quedas pillado, como mola. Tengo ganas de jugar. Hostia, pero gráficamente está muy currado, ¿no? Sí. Está poniendo la versión de arcade y de MSX. Ah, vale. Y ojo, ¿eh? Sí. Ojo, ojo. Sí, sí. Esta que es esta. Este, es esta <risa> es la gráfica. de MSX. Joder, no sé. Y si lo es? escucháis si escucha la banda sonora, es que respeta todo el arcade. Ya uh -huh. digo, ayer hablando con porque les prepara ayer ya me despide y estuvimos preparando un poco el juego porque él siempre me da por ejemplo las imágenes que te pase ape sí. me las pasó él y siempre me comenta cosillas que, que me enriquece no y hablando de esto eh, es que es fue lo que me comentó él tú pones el, el, la versión de msx después de, de haber visto la versión hace hace tiempo y piensas que es un pixel perfecto no cuando lo comparas ya te das cuenta que no porque al final acabamos con una máquina de pero la fidelidad es tan grande que sí. es brutal lo ¿no? que la, lo que, se, que llegó a crear un MS -Kildo. Y eso. Sí, sí, no. Estaba viendo cómo se jugaba. Es un poco estrés. Porque estás ahí disparando. Pero no puedes disparar ahí apretando. ahí Como una norma del botón, ¿no? Tienes que ir apuntando. Ir completando. E ir haciendo las figuritas. Efectivamente. Sí, sí, Mola, mola. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, ya acabó. Sí. Jaime, ¿era todo? Sí, sí. Sí, hombre, yo creo que es suficiente, ¿no? Si queréis ir os hablo de mi pueblo, que lo estoy viendo aquí, maravilloso, un adiós, ¿no? las, las, señoras, las señoras paseándome y saludándome, ya paso de, ya no les saludo porque ya voy a parecer tonto, etcétera, etcétera. Susa. Pero bueno, eso. El... ¿Quieres continuar tú, Susa? Bueno. ¿Qué juego nos trae? A ver si lo digo bien. Es largo, es largo. Es el Teenage Mutant Ninja Turtles 4 de Super Nintendo. in Time, ¿eh? El Turtles in Time ese, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, otra vez elegir. Creo que se ha ido Jaime, ¿eh? No, voy a recuperarlo. Eh, últimamente escojo juegos que no puedo decir mucho, pero, pero bueno, ni más comparado con, con Jaime. Mira, está allí, porque si no, Hoy. <risa> eh, la verdad es que este, siempre hablo de juegos que han sido en un tiempo atrás importantes, este la verdad es que lo he recordado a raíz de la Raspberry, salió <risa> porque no lo recordaba. Eh, juegos de las tortugas ninjas hay un millón y más, y bueno este salió para arcade en el 91 me parece, y para danés en el 92, la historia es muy simple. El, bueno, para mí es Trinchat. no sé... No, sí. Sí, sí. Eh, sí, que o algo así. Super no sí. Yo la llamaba Schlecker como superviste. <risa> Derp. <Schlecker. risa> Ahora, siempre que vaya me voy a acordar el de esto. Sí. Para mí es el Trinchat. El Trinchat pues, eh, roba la estatua de la libertad y las tortugas ninjas tienen que recuperarla y van haciendo saltos en el tiempo o algo así. Es un beatemap, que ya comenté cuando hablé del Final Fight, que me encantan los beat'em es uno de mis géneros favoritos y bueno, en sí ya no tiene más historia, no lo divertido de, de que sean tortugas ninjas y tener, bueno, me gusta mucho lo que es las tortugas ninjas, no, sí. Sí, sí. no diré que soy muy free, porque con la persona que sí es muy free de las tortugas ninjas y en comparación no... Siempre hay alguien más Pero bueno, me gustaban mucho. Además, en ese momento pues es cuando salían las pelis que participaban las películas de las Tortuga Y es súper divertido, tiene movimientos. Porque lo malo de, estos, de los Bookmap es que a veces siempre era el mismo movimiento y se te hacía muy pesado. Porque una vez juegas una partida, o sea, una pantalla, pues ya está. Este tiene varios movimientos, tiene varias combinaciones, se hace muy divertido, puedes hacer especiales según si vas cogiendo alguna cosilla y luego también los enemigos son los de la, los dibujos, los que ya has visto, entonces se hace muy divertido. Es bastante rápido, los movimientos estaban muy bien hechos, muy cuadrados para ser de, de supe o a veces ahora nos pensamos que, estaban, que no podían estar tan bien hechos, pero, pero sí. Y... Dependía de la compañía. Sí. No, pero es como, das por hecho que, que con el tiempo, por narices, tenía que estar peor hecho, porque dices, ostras, es que es de super, hace un montón. ¿no? A nivel de gráficos puede, pero a nivel de jugabilidad, ¿no? Exacto, o sea, o la porque... jugabilidad, bueno, porque luego... Como tengo la Raspberry, he podido probar un millón de bitmaps y hay algunos que dan mucha pena. Pero este en concreto es una pasada, es muy rápido jugando, es, es, es muy dinámico y muy muy divertido. Aparte de que si te gustan las tu, tu Ninja, pues ya de por si verlos es divertido. Los sonidos, que son tipo los de los dibujos, ¿no? El que te va sonando todo el rato, la verdad es muy chulo. Y ya, no hay mucho más que decir del juego. Bueno, quien no ha jugado en la recreativa? Y a ser posible a cuatro jugadores. Ya ves. Ah, eso también, eso, que puedes jugar. Estoy Yo cuatro, no recuerdo haber jugado. De, no. Bueno, claro, depende de tu salón si tenía la, la máquina con la versión de 4. Claro, la... porque en super podía jugar dos, ¿o no? Pero sí. yo a lo mejor yo que a mi edad ya era el 6, me ya mezclando. ¿Mm -hmm. La versión recreativa que yo conozco es el de NES. O sea, esto salió el, el torto setario está en recreativa. Sí, sí, sí, salió primero, sí. salió en recreativa claro. y luego salió en. en NES. Sí. Bueno, en su no, pero son el, dos juegos diferentes, el de NES. Sí, es que, no, Risa. no, en, en teoría es el mismo, ¿eh? El mismo, en el 91 salió en recreativa y en el 92 en... Es que, es que hay dos recreativas, ¿eh? Es que puede ser que sea eso, yo te no, lo conozco. Es que yo que la, la conozco. La, la, la primera de todas no es el Tactics in Time, es una recreativa bastante más hardcore, bastante más chunga. Y es también, la de Nintendo, la de NES. Y, y es la, es la de Ness y es la que se podía también jugar a dos y a cuatro lo que pasa que el... En, sí. en la NES creo que se lo podía jugar a uno. No, creo no que, a dos. A dos. Creo. Y, creo que sí. y luego en, en Super Salió, no salió esta versión, sino que ya salió el Tartar Time, que era otra recreativa. Y que, y que tenía muchos mejores gráficos, las, las tortugas ninja eran mucho más grandes, estaban mejor animadas. Yo jugué sí, a los dos. Otra historia, sí, otro. Yo, yo jugué a los dos. De hecho, el Tartar in Time, eh, por el 2000 y mucho, salió eh, el... el la versión Reshellet o algo así eh, que era un remake de Ubisoft que estaba hecho en 3D estaba hecho en 3D y tal y bueno pero bueno capturaba bastante bien lo que era la, la esencia y bueno sí podía jugar también muchos a la vez yo yo tengo yo no sé si por la época por la edad que tenía algo yo tengo acabada la imagen de que de que una de las fases que el jefe final era Redder y que se te ponía entre tú y la pantalla. Sí, sí, sí. Y tenías es que cargárselo cogiendo la peña y, tirar, y tirártelo contra ti. Sí. sí, está bien. O sea, a es como rico. lo cogías y lo no lanzabas a la pantalla y se detalle igual, ¡qué chulo! ¿Tiene, tiene cosas muy originales, al final no no hay va a una pantalla que vas en patinete, sí. y, y tiene cosas súper originales y ese, sí. ese enemigo, por ejemplo, yo también, ah, no lo recordaba, lo recordé cuando vuelto a jugar y la verdad es que sí. el efecto este de... De, de ver todo con la silueta del, sí, sí. del bicho ahí en medio de claro. la pantalla. Y que te obliga ¿no? No a no matar a los manos, sino a coger uno y tirarlo. Sí, y sí, sí. Tarlo. Que además es un poco random cuando los tiran, pero bueno. De rollo, pero... Sí, bueno, eh, yo, yo conseguí encontrar el punto que era en lugar, a la hora de lanzarlos dejar apretado hacia abajo. Entonces siempre, no sé los tira, siempre los tirabas hacia adelante. Es que a mí me costó eh, encontrar el tranquilo. Mira, qué va a hacer la obra. Pues es que sí. hay muchos juegos, aparte que en este entonces era el boom de las lugares. Sí, sí. Entonces, no tuvo Mega Drive uno de lucha o estoy yo confundido con el de sí. Patentos, ¿sí? eh, No es que el de super y eh, tanto la super como la mega tuvieron uno de lucha. De lucha? Uno el de, uno, el sí. de lucha en, en Mega Drive tenía personajes totalmente originales que no tenían nada que ver con la serie o no sé si a lo mejor era una versión porque hicieron también como varias ramas de series de, de, de las Tortugas Ninja a lo mejor sería una de las versiones que había. Pero el de, el de super sí, el de super lo hizo Konami creo que también y se nota mucho el juego. Es que es una jodienda porque hay un battle Battletoads por ahí, también, de peleas, de uno contra uno, que te confunde. A ver, yo, yo, yo, o sea, yo jugué el de Battletoads, el, el, el de beat'em up, pero el sí. de uno contra uno no... Eh, y no el, yo te digo, el, el, de, el, de, el, la versión, el de Super de uno contra uno era la hostia, era genial. Pues tenía super ataques tenía ataques, o sea, incluso jugando en muchas cosas era mejor que, que Street Fighter, porque yo flipé. De Google, pues si es que tiene muchos ataques especiales y los fondos están muy currados, los enemigos ya, claro. Bueno, normal también que te maravillase, tú venías de Megadrive Vas a pillar, me lo, me lo dices ahora que ya no estás aquí, ¿eh? Sí, perdona, claro, después de tu recibimiento, sabes lo primero que me dijo cuando me conocí en Barcelona? Dice, arrea tío, qué grande eres Vale, en verdad no, yo, te, yo pensaba que eras más bajo Y yo claro, te vi y dije, coño, si eres igual de alto que yo, qué grande eres a lo mejor sí, no lo, lo tomaste no, eso, por otro lado, ¿no? <risa> Supongo que lo diría también de altura. altura. No con claro, ninguna banda. Yo lo eso, sí. <risa> <risa> Jaime se nos ha desconectado porque sí, tiene claro, problemas claro. de internet en casa y se ha intentado conectar a, a través de, bueno, pues de móvil. Se estaba quedando sin datos y ha desconectado. O sea, no lo vamos a tener el resto del podcast. Ahora se empezará a ir la gente. Sí. Por no te creas, eh, porque hoy tengo comida familiar, o sea que no tardaría tampoco. Pues, Sa uh, saludos a Cadián que nos está saludando desde YouTube, pero el chat de YouTube nos falla. Lo pero lo estoy vigilando igualmente. Eh, pues si alguien escribe. O sea, puedes es, puedes ver lo que ponen, pero no puedes. Sí. Los pero estar. os menciono igual. Y los que estén viéndonos desde Twitch, ahí sí, los mensajes entran. Bueno y Denis que me está hablando por. Exactamente. No, Exactamente. Y también saludamos <risas> a Denis que no sé qué por qué no ha venido. Estaba viéndonos en casa. De, de hecho de me allí? está preguntando qué haces tú ahí. Digo, a mí me han invitado. <risas> Sí, de proyecto ya va, a. Sí, de es que hasta viene. hace poco vivía con él, sí. <risa> es que he visto algún vídeo vuestro y... Bueno, eh, pasamos al siguiente. Confundido. Quique. ¿A quién va? Pues yo. Adelante. ¿De qué juego nos vas a hablar tú hoy? Espérate, que lo tengo por aquí. Creo que no lo, no lo habéis visto ni jugado ninguno, no lo conocéis. A ver, por aquí. Te, te, te, te. Apenas. El Zelda de Game Boy. Ah. ¿Qué sentías? tienes? El Link Sawakini. Sí. Y no, la chica que sale no es Zelda. Exacto, no, sí, no tengo... Ah, espera, que no yo, se te ve, que estoy, estoy, estoy con la cámara de Kike, un segundo Esa es una de las muchas curiosidades que tengo yo ahora para comentar Espera, enséñalo, Susa, la camiseta ¿Lo ves, Kike? Zelda lo no será tu madre Ah, hola <risa> ah, <risa> Bueno, muchas ah, gracias chula. ti <risa> <risa> <risa> <risa> Adelante, Kike <risa> Bueno, eh... No sé, es un juego que lo conoce todo el mundo, yo la verdad tengo poco, poco que comentar, un poco así por encima de que... Bueno, el Zelda, este Zelda, ya sabéis cómo son todos los Zelda, son un, juego, un RPG, una actual RPG, para la Game Boy, que salió en el 93, sí, en el 93, y fue el cuarto Zelda, cuarto videojuego que salió y el primero para portátil. Este juego es uno de los pocos Zelda que no son... Específicamente de lo que son las sagas celdas, no ocurre dentro de Irule. No, apare no aparece la princesa celda, luego sí aparece, pero lo, va lo, lo comentaré un poco así si rápido. Ni la Trifuerza, ni Gano, ni nada de eso. Básicamente te cuenta que tras lo que pasó en el de Super, en la Lintu de Paz, Link, eh... Link siente la necesidad de decir ya estoy, ya está bien de rollo, ya está bien de luchar. Voy a esparcirme un tiempo voy a y todo tomar un tiempo sabático. Se va lejos de Irule para entrenarse y y combatir con lo que sabe que le va a venir más adelante. Es un chaval que sabe que en su futuro le espera plácito y tranquilo. <risa> Total, que durante una tormenta pues, va en el barco, naufraga y aparece en una, en una isla. Eh, en la que despierta en una casa de un personaje con bigote que se llama Tari y que vive con su hija Mari, que fue la que lo encontró y lo llevó ahí. Eh, la chica pues fascinado porque en ese mundo no conocen nada del exterior le va contando cosas de que te vienes de fuera y todo eso, aquí no conocemos nada le comenta algo que luego al final del juego muy importante, de que te dice de que le gustaría ser una gaviota para cruzar el océano y cantar por ahí fuera, total comienza la aventura coge la espada en la, en la playa y un búho le explica que para salir de la isla tiene que despertar al pez del viento que está en un huevo en lo alto de una montaña solo puede ser respetado si lo toca, si toca ocho instrumentos que los tienes que ir encontrando por la isla, ocho instrumentos de la sirena total, que hay monstruos por la isla tienes que ir encontrando los objetos hasta que hasta que y, y, y ir tocando esos para ir, para tocarlo al, al huevo para que el del viento se despierte y te saque de la isla hay un yo creo que a esta altura ya, no, desde el 93 que he comentado no hay ningún spoiler si voy contando cosas de la historia creo yo no sé si a algunos alguno le pillo rezagado hay un momento que es cuando consigue el sexto instrumento que Link descubre la verdad de lo que pasa en la isla que, que en una ruina así en la, en la pared encuentra un dibujo con el pete viento y unas palabras que dice que si lo despierta eh, la isla desaparece el sueño se va y desaparece todo con lo cual a partir de ese momento te da un rollo así como un dilema entre si despertarlo o no despertarlo por claro, por no perder la vida de la gente, se callar y mundo es en el que en el que vive. Total, bueno, se encuentra con el búho y le dice que no que lo haga, que tira para adelante que la aventura sí. tiene que ser así, muy específico tío. El juego recibió muy buenas críticas y puntuaciones, es lógico, un título así, muy muy muy bien hecho, la verdad. Y a pesar de que la gente he estado mirando y hubo, hubieron críticas en la época sobre de que se hicieran uso de dos botones. Yo no sé cuántos más botones harían uso entonces en la Game Boy. El B y el A el C, eh. Sí, pues ya está. Pues eso fue la, la crítica. Cinco años después de este, de este juego salió la versión de X para la Game Boy Color con la inclusión de colores y una mazmorra diferente que para pasártela tenías que pasártela, pues eso, con un juego de colores y, un... y usando los colores para poder pasártela. una, una característica de esa versión. De este juego, yo siempre os he comentado el tema de que hay ciertos juegos especiales para mí Por el hecho de que los jugué en una época de mi vida en la que eres muy joven Te maravillan las cosas, te sorprendes Y entonces, como que se te quedan grabados Pero este es especial de por sí, por el hecho de que para, para mí, de los celdas que yo he jugado Yo creo que sin, no sí yo creo que es el que tiene mejor historia Y en visión general es el que está mejor conjuntado porque poco a poco, aunque sea un Zelda muy simple que tienes que visitar cuatro o cinco casas, te va generando una sensación de que, aparte también ayuda de que no es excesivamente el mapa, grande el mapa, de que, no sé, te va interiorizando con la historia, vas formando parte de los personajes que hay y, y la verdad que, que, que llena de una manera diferente a mí, en especial. El juego tiene muchas curiosidades del tipo de... ¿Cómo explicarlo yo? Por ejemplo, el juego no comenzó, no comenzó como un juego de celda. Este juego eh, había un desarrollador que lo tengo aquí apuntado. El, a ver, espérate. Kaz, Kazuaki Morita. Uh -huh. digo, es que si los nombres para mí, con el nombres se me complica. Resulta que empezaron a desarrollar un juego un tipo por diversión fuera del área de trabajo. Eh, trasteando con los kits de, de desarrollo de Game Boy, pero por lo que fuera poco ah, a poco pues, no se fue uniendo compañeros, se fue juntando gente y sí. fueron desarrollando un, un producto que llamó la atención hasta que la propia Nintendo lo cogió como, como juego oficial. El hecho de que no empezaran a desarrollarlo como un Zelda, sino un juego que ellos estaban trasteando a ver cómo lo hacían sin ser específicamente de Zelda, sino un RPG que fueron creando. Ayudó a que fuera el juego con más cameos de Nintendo dentro de, de, de la saga. O sea, aparecen los Goombas, aparece Kirby, la princesa Peach, aparece Yoshi... La plant... Aparecen un montón de personajes de, de Nintendo. Eh, se intentó ah, intencionalmente que el argumento fuera, fuera no fuera el típico de salvar a Lule y todo eso, ya que al, al transcurrir dentro de un sueño pues tiene ciertas licencias, la verdad. El, ya hemos comentado que la princesa Zelda, por ejemplo, no sale en el juego sale en un momento en el que el, el prota se despierta, mira a la protagonista y dice, Zelda, no, no, no me llamo Mari tiene niños de ese, de ese tipo y el hecho de que, por ejemplo, hay curiosidades como de que el, hablas con los, unos niños que hay en el primer pueblo y te dicen que eres de fuera de la isla, qué significa fuera o qué significa cuando, cosas como que es un rollo atemporal mm. Y, y llama mucho, mucho la atención en ese sentido, la verdad va generando un ambiente así olímpico así de medio sueño eh, hace que tú le preguntes cosas a los personajes y no puedas contestarte de pasado porque no existe pasado hay un, unos comentarios muy comunes en los personajes que dicen no puedo pensar hacia atrás, me duele la cabeza y es que eso que está estancado en el tiempo, los jefes finales, no se llaman jefes finales de la de las de la mazmorras, se llaman pesadillas todo gira alrededor del, del sueño del, del pez. Que en realidad también es una mezcla entre el sueño del pez y el sueño del protagonista. Es un rollo que está muy bien llevado. La, la temática esa de, de los sueños es, No sé, me estoy liando contando cosas, pero es que. Es que es, que, es, que, es, que, es que mucho. O sea, el, a mí el juego me llamó muchísimo la atención por, por, por, por, por lo que era, por lo que era de de jugar con el rollo de los sueños, de jugar con la interpretación, de saber qué es lo que podía pasar, qué es lo que no podía pasar. Eh, no sé, lo vi en un juego en general muy, muy completo, muy redondo, muy bien acabado. De vez en cuando para hacer Game Boy, habían había escenas, que yo la primera no, vez que lo, que lo vi en un juego de Game Boy, hablaba con el personaje y decía, no, tienes que irte, por ejemplo, a... Tienes que hablar con el Maris, que está en la playa. Pues va por ahí, a la vez que estás sentado en un, en un tronco, te pones a lado y de repente pasa pantalla completa, se ven los dos sentados, la gaviota volando. Un desarrollo gráfico que la verdad es que ya, a mí me llama mucho la atención para ser de, de Game Boy. No sé qué más puedes contar, o sea que puedes contar curiosidades, puedes contar muchas cosas sobre el juego y, y te quedarás siempre corto. A mí es un juego que nunca me canso de, de jugar. Ah, a, a mí lo, lo que me acaba de sorprender es el hecho de que es un fan game, o sea, es un juego que el... sí, pero hecho por, por, por, por, por profesionales. Sí, sí, porque yo que sé, que, que también son está hecho por profesionales, pero me refiero que que qué es eso, o sea, es, un, es un juego hecho por un profesional de la industria, pero que, que era un fan y que lo empezó a hacer, llamó la atención de la compañía y le comprado la idea. Sí, Lo que sí, pasa que yo a ver... trabajo... No, no, la idea, no, de trabajadores de la misma compañía. Sí, sí, y sí. Me dijeron, oye, pues me gusta lo que estás haciendo, vamos a hacerle un par de arreglos y lo incluimos sí, sí. dentro de la que la propia saga de, con sus variables con su sí sí ah, que, su que, lo que pasa es que a, a mí me, me, me, me o sea tengo toda la admiración por este hombre por el hecho de que no es lo mismo trastear con un kit de desarrollo de Wii U sí. <risa> que trastear con un kit de desarrollo de Game Boy Hombre, porque... también tiene que pensar en la época o sea por eso eh, o sea, no no o sea me refiero de que eh, habiendo yo trasteado con kits de desarrollo eh, no es lo mismo tener una herramienta que, que no es que te lo hagas solo ni muchísimo menos, pero que ya te facilita muy muchísimo el trabajo a pico y pala. Game Boy era pico y pala, pero además pico y pala de lo hardcore. O sea, que el tío hiciera en sus ratos libres. Voy a trastear con el kit de Game Boy. Tú eres Dios y a mí no me vengas con historias, tío. O sea, trastear en ensamblador de Game Boy. O sea... Y te creas Hombre. un Zelda además. No me da con Tetris, o me da algo más sencillo, no me da con Zelda, ¿sabes? Sí. O sea, pero a ti se te va la olla, chino de mí, bueno, no, japonés, pero ya, es, es la rabia pero tío, que son Se te va la no olla. Y, sí, sí, no no sé. La verdad es que ten en cuenta que era claro, también, si lo ves desde el punto de vista profesional, también tenías como un rollo entrenamiento, desarrollo, algo, porque para hacer el, el trabajo de mi empresa, oye, pues mira, pues trasteo a ver cómo puedo hacer yo mejor en mi casa y en mi horario libre, o sea, esa sí, es no. como funciona el rollo japonés. No sé las complejidades con las que se encontraría, tú tenés yo. que Por ejemplo, el director este de... Sí, guata Y guata yo me acuerdo que el, el problema que tuvieron los de, los de Pokémon, de que no podían comprimir el juego, no les cabía, no sé qué historia. Él les salvó el culo, ¿me entiendes? Y son peñas que, ha... que son antes programadores que otra cosa. Y programadoras de comerse el tarro y de reventarse de la manera de la cabeza. Haciendo un poco de, de arqueología programada, programadora, veías sí. lo que tenían que hacer y cómo tenían que mapearlo, todo. O sea... Sí unas cosas que ahora es que ni las tienes que pensar ah pues yeah. Dime. no no Didi no eso que lo que tú dices añade la, esa complejidad el hecho de que muchas carencias las tenés que subir con, con, con, con, con inventiva y luego el tema de la de la curiosidad de, o las cosas que quieras meter al juego también complicarlo mucho más tened cuenta lo que te he dicho este juego aparte ya de muchos guiños muchas tonterías que tenía tenía este yo no lo sé, en aquella época se si había más o habían otros, pero este por ejemplo fue de los primeros juegos de Game Boy o de los primeros juegos que yo supe que tenían censura. Por ejemplo, había en un momento en el juego, no sé si lo habéis probado vosotros, en el que hmm. ibas a hablar con un pescador y el pescador te daba un collar, que se lo tenías que llevar a una sirena y colocárselo y buscarlo. Si tú no se lo, no lo llevabas y te ibas nadando y veías la sirena, había un momento que te podías escapuzar y te decía sirena. Ay, es que he perdido el collar y tengo que buscarlo en otro sitio Y, se, y la tía se movía se iba a tu lado Y decía tú, pues vale, que pues, yo no lo entiende muy bien La versión japonesa, lo que te da el espectador es un sujetador Claro, cuando tú, va, cuando tú vas a ver a la sirena No lleva el sujetador y te capuzas Sale en grande, pervertido, pervertido fum Y se va y dice, ah, ahora entiendo el que se vaya ¿Entiendes? Y, y sí, es una cosa súper graciosa O comentarios, por ejemplo, de que cuando cuando vas a subir a la montaña a despertar el pez viento, la chica protagonista te acompaña te sigue. Y va a tocar los instrumentos contigo para despertar el pez viento. Y el búho, que empezó a salir ahí, que luego salía en el, en el resto de juegos de Zelda, el búho que ve que subes para arriba te pone un comentario y dice ¿pero que en serio? Va la chica a, a despertar el pescado. Cosas así de ese tiro que tú dices, oye, pues mira, pues... Cosas graciosas que, que se le ocurre así, y la suplen con inventiva y, y las complicaciones de, a la hora de programar. No sé, la verdad es que es un título que a mí... No sé, me llena mucho, me llena mucho. aparte la, la visión general de completo. Es lo que he dicho, este juego comienza con, con Link despertándose y, y acaba con Link despertándose. Y lo que le añade más aura de haber vivido un sueño, de ha sido real, no ha sido real... Hay una curiosidad, lo que la chica te comenta al principio cuando te conoce, de que eres de fuera y dice, ah, de fuera, yo no conozco nada de fuera, ojalá fuera una gaviota y conociera el mundo y le cantase a la gente y todas esas tonterías. Si te pasa el juego sin que te mates ni una vida, en la escena final hay un, una, unos pequeños frames De que se ve una gaviota como que se va alejando por el mar, Pero eso, el hecho de, de hacer un producto tan redondo Como lo que he comentado de desperta, eh, empezar despertándose y, y acabar el juego despertándose Lo hace para mí un producto muy redondo Y la verdad es que no me cansa Me gusta muchísimo este juego De lo hacer que no me gusta Bueno, muy guapo ¿no? No, Yo no jugué en su día Pero ahora que sé todo esto No sabía que lo había hecho este hombre y Ni, ni todo esto detrás Ostras, La verdad es que me han entrado ganas de volver a jugarlo y de, de verlo desde otra perspectiva. No, sé, y todo, lo, todo lo que he comentado, todos los cambios de Nintendo. La gente, hay, como es tan antiguo y hacer un RPG, hay eh, pocos, pocos personajes con los que hablar. Mm. Pues cada uno tiene una personalidad muy marcada y llama mucho atención. Tienes comentarios que te ríes, que te dicen, ah, real, como dicen esto. No sé, es muy simple, pero te llena. Y, y el, con lo que ya te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Pero a mí lo que es con respecto a historia para mí es que el mejor historia tiene y el más redondo contando sí. con la complejidad de la época. Sí, no, además, lo lo que... yo soy un bicho raro que ya lo sabéis No, no, pero que, por lo que me dices, o sea, lo veo, un, lo percibo como un juego hecho con mucho mimo y eso, sí, y eso, sí, sí, y eso sí, sí, creo sí, sí, que sí. se nota. Solo lo notas en, en, en, el producto final. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Mola, mola. lo que, lo que dices del tema de, de censura, yo recuerdo que en el Super Mario RPG también había censura con la versión americana y la japonesa. Por, por, era un tema de, de, de la Peach de, o sea que en Mario había una habitación en la que buscaba detrás de un cuadro o algo así sí. y en la versión japonesa se encontraba unas plagas de pitch <risa> y Pero en el la caso de algo, ¿verdad? sí y en la versión americana lo cambiaron y que encontraba otra cosa no recuerdo lo que hay un hay un hay un caso de, de no sé si se puede llamar de contracensura en el propio juego porque en la versión japonesa hay una una casa en la que hay un, un cocodrilo pintor, cocodrilo de ahí de toda la vida, pintando a una hipopótama que está de pie, tú te acercas y se agacha, y tú qué raro, se pone, está de pie ahí posando, cuando te acercas tú se agacha, no sé qué, en la versión japonesa la está pintando lleva como una especie de sábana que se va tapando, cuando está de pie, de cintura para abajo y cuando te acercas, se, se pone la, la sábana hasta, hasta el cuello, que en la versión occidental la quitaron, pues no tenía sentido, no sé, o sea, es un caso de contracensura, en Japón se, se ve que no lo sé, puede ser resultar atractiva o, o así sexualmente apetecible una hipopótama, no sé pero la ponen tapada enseñar una hipopótama sin ropa de pie, pues se ve que era algo que censurar, y aquí en la occidentales quitaron la sábana, pues las dejaron tal cual no sé, le llama mucho la atención esos detalles de que hasta al revés, contra censura. No, supongo que a lo mejor, a ver, los japoneses tienen todas las filias del mundo, o sea. Todas, eh, todas. Todas, todas. <risa> todas, no, sí. No, lo que pasa es que a lo mejor, piensa que a lo mejor quitaron la, la, la sábana en, en América porque ponerla era sexualizarlo. Mm sí o sea, es pues, que creo que a lo mejor más que uh, contra censura era lo contrario no no o sea en, en, en Estados Unidos censuraban todo todo lo sexual y entonces claro, el hecho de ponerle una sábana significa que si se la quitas entonces debajo qué hay no no quítasela y que sea una bueno, no hipopótama claro que... tú tú haces un dibujo de una foca monje y si le pones un sujetador es más sexual que si dejas la foca monje sola <risa> Sí, o sea, es verdad, no. Tienes tu razón en lo que tú dices, quizás. ¿sí? <risa> sí, sí, sí, o sea, supongo que. Ya, ya, mira eso. <risa> Saludamos a Nocturne School y a Mobda Jewish Mind. Muy bien. Un saludo. Muy bien. ¿sí? sí, sí, sí. Joder. Y curiosidad final, que seguramente lo conocéis. Si os aburre el juego, lo pasáis Y queréis probar las cosas nuevas Tenéis que probar la versión La leyenda de la cerda Ah, bueno, ese <risa> ya sí, sí. De Charnegos Translation Ya, ya, ya De Charnegos Charnegos Translation Los conozco Los conozco Yo de esta celda solo recuerdo una cosa Y es Había una Bueno, lo que hay ahora De lo de recoger cositas, ¿no? Y rejuntando. Había unas conchas Que tenéis que buscar por todo el mundo No sé si al 99 sí, o 100 muy, unas Sí, unas caracolas Unas caracolas Bueno, pues Muchas estaban debajo de tierra pues, hay, una, hay un ítem Que es la pala y yo recuerdo haberme cavado el planeta entero, o sea, el mundo entero eh, Incluido todas las cavernas por, por dentro, donde no había solo de piedra, lógicamente Me lo cavé entero y me faltaba solo una Que lo conseguí, me topé un día con un árbol y cayó del árbol Pero... <risa> no, eso Creo que, eso que me la tanto cavar para nada De cavar todo el planeta Eso que cuenta Teleto te dice que es verdad que, que lo hizo Sí, sí Bueno, ¿tenías alguna cosa mágica? No, pues sí, ya bastante doctor y rollo he soltado, creo. Hay muchísimas más cosas sobre este juego, pero, pero ya casi que me hace la pena que no lo haya probado probarlo y que lo haya probado hace mucho tiempo redescubrirlo, la verdad, porque, porque apetece mucho. Para los que no están viendo, recordad que hay un chat, que podéis escribir ahí cualquier cosa, sobre todo si, si es referente a lo que estamos comentando. <risa> <risa> estaría bien. Sí, sí. Que sí, he tenido que ganar ya uno. Y bueno, hemos hecho un cambio, ya no me veis porque estoy fuera de cámara, Acaba de entrar Víctor que nos ha traído un montón de cosas aquí. ¿Y quién quiere ser el siguiente? Bueno, solo comentar una cosa de Zelda. Sí, ya, dale. Eh, bota, bota. Ah, no sé si era exactamente es? de este Zelda o, o, o de los Zeldas antiguos en general, pero en Play 3 salió un juego, creo que era como una especie de remake, no oficial, que se llama 3D Dot Hero o algo así. Y era una especie de, de, de versión de Zelda este lo que pasa que Lo jugué Y estaba mal diseñado quedabas, Me quedé bloqueado en un punto ¿no? Por, por, por mal, diseño, mal diseño del mapa Pero que se hizo hasta una versión En dos mil y pico No oficial de, de, Para mirar Ah pues ni idea, pasa luego sí, sí. el nombre que, que lo probemos Creo que era 3D sí. Dot Hero Porque era, era, un, era un juego que era Con la perspectiva así como Zelda, Zelda y tal, sí, sí. Sí. pero hecho en cubos de en 3D. <ríe> o sea, en vez de píxeles, eran cubos a forma a modo de píxel en 3D. Incluso sí. había un, una especie de um, programa dentro del juego que te podías hacer tú los personajes, bueno, los protagonistas en 3D, y gente te podías hacer una aleta de tiburón como personaje principal, y locura, o sea, hacerlo en 3D, <ríe> a base de cubos, como una especie de Minecraft, sí. pues algo así. Pero básicamente era. Es que. Lo ves y es un, un puñetero Zelda. O sea, no sé ni como Nintendo no dijo nada. Porque, a ver, no lleva el nombre ni, ni los personajes, pero es que. Era lo mismo, Exactamente lo mismo, y encima con algún error. Pero, pero era un Zelda. Pues nada, simplemente la anécdota y el que Hostia, que pone todo esto y ya no se <risa> ¿sí, es un poco... Como el mío después de Jaime, ¿sabes? Como...